Hola, ¿qué tal? El desafío que se nos planteó por parte de la SNA, Sociedad Nacional de Agricultura, es cómo debiese ser la educación rural en Chile para el año 2050. Para esto realizamos nuestra primera fase de salidas a terreno, en las que se visitó dos liceos rurales, uno en Talagante y el otro en Los Ángeles, y se entrevistó a Ari Dukes. Las herramientas que usamos para levantar información fueron cámaras fotográficas, grabadoras de voz, baterías, cargadores, celulares, hojas tamaño carta y post-its para hacer workshops y card sorting. Todo esto a través de cuatro protocolos. Se entrevistó a Ari Dux, ya que es una especialista en Tecnologías de la Información, que trabajó en Google. Él tiene una visión de cómo la tecnología va a influenciar en la educación, por lo que nos pudo dar luces en nuestra investigación. Visitamos el Liceo El Huertón, en Los Ángeles, donde se pudo levantar información sobre las distintas instalaciones, actividades agropecuarias que realizan y cómo funciona el Liceo. También Realizaron entrevistas a alumnos de toda la red de liceos de la corporación, a profesores y trabajadores. Hicimos workshop y card sorting a distintos grupos de niños para conocer sus prioridades y proyecciones. Y por último, fuimos al complejo educacional de Talagante, en donde tuvimos una reunión con la directora Cecilia Rodríguez, que nos contextualizó sobre cómo funciona el establecimiento. También estuvimos con Felipe Gárate, jefe de producciones, que nos mostró las instalaciones y la dinámica del día a día, concluyendo esta primera fase de salidas a terreno. Nos dimos cuenta de que los alumnos están cada día menos interesados en sus estudios y la práctica del campo. En parte se debe a la situación que viven en sus casas. También pudimos concluir que los profesores han perdido autoridad con el tiempo y pudimos ver que los ex alumnos no tienen una red de apoyo ligada a sus liceos. En lo que fallamos fue en asegurar que las voces se escuchen bien en las grabaciones. Lo que nos falta por averiguar es cómo cambiar la dinámica al interior de las clases y de dónde proviene esa desmotivación de los alumnos. Este será el objetivo que queda pendiente para nuestra segunda fase de salidas a terreno.